Una interesante funcionalidad de Mozilla Firefox es la posibilidad de que seleccionemos palabras o fragmentos de texto y hagamos una búsqueda utilizando su caja de búsqueda. En este caso, arrastro este texto que está en inglés, selecciono que lo busque con el traductor y automáticamente me lanza el traductor y me ofrece la traducción. Veamos en una pestaña que tengo al lado abierta con una página de García Márquez, Voy a tomar la palabra fabuladora y la voy a arrastrar aquí para decirle que la busque con el diccionario de la lengua española. Vemos que se lanza el diccionario y aquí tenemos la definición. Vamos a tomar ahora la palabra facilidad, por ejemplo, para buscar algún sinónimo. La arrastro y elijo el diccionario de sinónimos que ya había instalado en Firefox. Vemos que se lanza y me ofrece sinónimos de dicha palabra.